Buenos días, Sofía. ¿Ve ¿Eh? cómo duermes? ¿Eh, amor? Princesa, Princesa, levántame, amor. Estás durmiendo. ¿A qué manera, mi amor? Levanta sous me ha venido a buscar como que hace mucho no me había visto mi amor qué tiene en el labio raga qué te no chicos, ¿cómo estamos? Mira, hoy vamos a ver que parece que mi mujer se ha animado a hacer algo comida ecuatoriana. Vamos a ver qué está haciendo hoy. ¿Vale? Segundo. Hola, cariño. Hey. ¿Qué tal? Aquí, ¿Qué estás haciendo. haciendo hoy? ¿Cómo se llama? ¿Yapingacho o la pingacho? La pingacho. <risa> ¡Wow! el tipo de comida ecuatoriana. Sí, bueno, bien, hace bien, ¿eh? mucho que me estás pidiendo, pues a ver cómo me queda, y si me queda. Yo veré tutoriales por YouTube. Hay unos tutoriales de los chicos, de los de la, chicos ecuatorianos que lo hacen muy bien. Que el anterior vez lo compartí. Sí, está muy guay, lo hacen mucho más fácil. Dentro de la, que la cocina ecuatoriana es difícil, porque tiene muchos ingredientes. Mm. ¿No? Sí, sobre todo, o sea... Lo que yo he hecho antes de ver esos tutoriales eh, era caldo de bola o sea, Dios mío, dos o tres horas estaba yo aquí haciéndolo y ves, los chicos tienen un vídeo de cinco minutos y a ver, evidentemente no se ve cómo elaboran y tal, pero la coacción tal como lo hacen es perfecta, así que soy fan de esos chicos. Oigan chicos, sigan subiendo vídeos, sé que está muy bueno. Sí, sí así se anima a hacer cosas más cosas ah, vale, vale. según sí. como lo digas y por aquí, mientras estamos grabando vídeo, eh, como estamos eh, cocinando os explico que una una de vosotras que sois pocas pero muy fieles gracias a vosotras eh, gracias a ser por ser tan activa y claro como yo lo dije yo perejil y cilantro siempre congelo lo que hago es eh, lavarlo bien por favor y revisar si hay o cuando ellos sacan y venden hay muchas hojas que no son comestibles entonces eh, la revisáis, la laváis bien porque hay mucha porquería y os puede hacer daño directamente, ¿vale? Sin saber la hierba que podemos eh, ingerir. Entonces, lavo, eh, corto por la mitad, pero hago una cosa así. Así, la mezclo. Luego, al momento de sacar, que no tenga solo las partes de estas, porque esto tiene un buen sabor, sino las hojas también. Y va a la bolsa hermética y cuando necesitemos la sacamos, vamos rompiendo. Y ya está, está listo, ¿vale? Y conserva el aroma de cilantro que me encanta. ¿Qué, ¿Mamá? ¿Qué haces, Gu? ¿No? ¿Ya? ¿Mamá? Jugando con los Torres Eiffel. Oh. ¡Guau! Mirad mis formitas de... Para recortar las galletas, como la tiene ahí tirada, está jugando con Mom. Mom. Wow, tú. Shh. ¿Veis esto? Esto ha hecho él, esto. Esto ha hecho este. Este hombre lo ha hecho esto. Eh. Ah. Mamá, A dormir, mamá. mamá. A dormir. Mamá, mamá. Uf, Hemos comido. Hemos comido tan bien. Mamá, mamá. Y lo que pude hacer, levantar, lavarme las manos y los dientes y. Wow. A dormir. La siesta. Menos mal que la hace fiesta, así si aprovecho yo también. Eh, y papá se va a recoger a Sofía. ¿qué pasa? mirad si dejo grabando cinco minutos él en cinco minutos está viendo dibujos y se quedará dormido pero así de sentado y se quedará, se caerá es muy chistoso Ka, Ka, acá vi. Ya, ya, ya. ¿Cuál es mi turno? Ok, mi turno. ¡Wii! Ha venido de cole. Se ha duchado y mira. Se vuelve lo que Así despide la tarde. Baila, baila, tú, ponte ahí, ponte ahí. ¿Cómo hace? Jugando aquí. Chit, chat, chit, chat, chit, chit, chit, Y así os despedimos. Jorge, ¿te ves ahí para no enseñarte entero? Ah, ahora. Despídete ya con los chicos. El video? Que tengan un buen día y que pasen bien. Suscri no, no os olvidéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Así nos animáis a grabar más cosas. Va. Buenas noches